Eh, buenos días, profesor. Eh, hoy vamos a presentar sobre el sistema respiratorio. En donde hablaremos sobre sistema respiratorio, ventilación, volúmenes respiratorios y actividades 2 y 3. ¿Qué es el sistema respiratorio? Es el conjunto de órganos y conductos del cuerpo de los seres vivos que nos permite intercambiar gases con el medio ambiente. Este sistema permite la respiración, que es el ingreso del aire dentro de nuestro cuerpo, del cual se ingresa oxígeno y se expulsa dióxido de carbono. El sistema respiratorio trabaja conjunto con el sistema circulatorio, ya que este último lleva oxígeno en la sangre hacia los confines de nuestro cuerpo y devuelve el dióxido de carbono a los pulmones para evitar que éste modifique el pH del organismo. La respiración consiste en dos etapas. La inspiración, que es la entrada del aire, y la expiración, que es la salida de este. ¿De qué órganos se compone nuestro sistema respiratorio? Se compone de fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, pulmones, músculos intercostales, diafragma y la pleura. La ventilación pulmonar refiere a la entrada y salida de aire que hay entre la atmósfera y los alvéolos. Esto se lleva a cabo mediante dos maneras: mediante el movimiento hacia abajo y hacia arriba del diafragma y mediante la elevación y el descenso de las costillas. En un estado de respiración normal, se utiliza casi por completo el primer mecanismo, el movimiento del diafragma, para llevar a cabo la ventilación pulmonar. Para esto, cuando se está inspirando, se contrae el diafragma, provocando que los pulmones se expandan y permitiendo la entrada de aire hacia estos, y durante la expiración, el diafragma se relaja, provocando un retroceso elástico de los pulmones, lo que implica que se contraen los pulmones y se expulse el aire. Algo a destacar es que en una respiración forzada se contraen los músculos abdominales empujando el contenido abdominal hacia arriba contra el diafragma para así poder expirar de manera más rápida. El segundo mecanismo es la expansión de los pulmones con la elevación de la caja torácica. Para esto, los músculos inspiratorios elevan la caja colocando las costillas en una posición casi recta, permitiendo que los pulmones se expandan y cuando los músculos expiratorios bajan la caja torácica, las costillas están inclinadas hacia abajo y contraen los pulmones. Los volúmenes respiratorios son valores de la salida y entrada de aire vistos por distintos parámetros. Es, existen cuatro parámetros para observar y registrar el aire inspirado y expirado, los cuales son el volumen corriente, que es la frecuencia de la respiración multipli eh, eh, multiplicada por el volumen de cada respiración, es decir, la cantidad de aire que se inspira hacia los pulmones o que se expira en una ventilación normal. Sus valores normales en un humano sano es de 500 mililitros. El volumen inspiratorio de reserva, eh, que es cuando se hace una inspiración forzada, es decir, una inspiración adicional al volumen corriente. La cantidad de aire que entra es de unos 3.100 mililitros aproximadamente. El volumen expiratorio de reserva, que es cuando se hace una inspiración forzada, es decir, una inspiración adicional al volumen corriente, la cantidad de aire que sale son de 1.200 mililitros aproximadamente. Y el volumen corriente, el volumen inspiratorio de reserva y el volumen expiratorio de reserva juntos conforman la capacidad vital, lo que sería 4.800 mililitros de aire total. El volumen residual es el aire que queda en el interior de los pulmones y vías respiratorias después de una exhalación forzada. La cantidad de aire que queda son de unos 1.200 mililitros aproximadamente. Todo esto se mide gracias al espirómetro que registra el movimiento de volumen de aire del sistema respiratorio. Actividad número 2. Midiendo volúmenes normales. Para el desarrollo de la actividad se debe ajustar el radio del tubo de aire con los botones de más y menos, asegurándonos que el radio tenga un valor igual a 5 milímetros. Se presiona Start. Y cuando el trazado llega a los 10 segundos, pulsar el botón ERV para obtener el valor de este. Luego, cuando el trazado llega a los 30 segundos, presionar el botón de FVC. Finalmente, cuando el trazado llega al extremo de la pantalla, se pulsa stop y se guardan los datos. Con los datos obtenidos, utilizaremos los valores DV y Pump Rate en la siguiente diapositiva. El volumen respiratorio es la cantidad de gas inhalado, inhalado o expirado por minuto y la fórmula para obtenerlo es TV o volumen corriente por BPM o pump rate, en donde utilizando nuestros datos se obtiene un valor de 7.500 mililitros. Ya, en la actividad 3 se analizará el efecto de la restricción del flujo de aire sobre los volúmenes respiratorios. Para ello se disminuyó el diámetro del tubo. Recordemos que este tubo simboliza la tráquea y otras vías aéreas de los pulmones. Eh, se guardó el valor referencial de la actividad anterior y se usó el radio de 4, 3,5 y 3. Y al comparar el funcionamiento del sistema respiratorio de la actividad anterior con la de ahora, se logra apreciar claramente que la reducción del radio del tubo tiene un efecto negativo, dado que al reducir el radio del tubo disminuye todos los parámetros, como se logra apreciar aquí, exceptuando el volumen residual, el cual aumentó. Y esto se debe a que al haber un menor diámetro del tubo, se impide la cantidad normal de aire expirado, es decir, que permanece más aire dentro del pulmón. Eh, a partir del, vol del volumen expiatorio máximo, que es el fbi 1 eh, como porcentaje de la capacidad vital máxima, eh, que es cuando los pulmones expulsan todo el aire posible, después de haber realizado la inspiración más profunda posible, se ve claramente eh, que, que la restricción del flujo de aire va disminuyendo el porcentaje calculado. Este fue la referencial de la actividad anterior y estos son los parámetros usados para esta actividad. Como se logra apreciar, disminuye el porcentaje. Eh, nuestras conclusiones fueron las siguientes. Conocer los factores que alteran la respiración nos daría a conocer el medicamento para tratar la enfermedad y la segunda es que hay diversos factores que alteran los valores fisiológicos de la ventilación. Muchas gracias.